y un, dos tres. y un, dos, tres. 2, A vos que siempre te faltan cinco para el peso, yo que no aprendí a contar. Que si no suma resta, y vos que no paras de multiplicar mis alegrías. pasó pensando oh, que bien te trajo hasta acá yo que soy tanto mal no quiero no puedo no sé qué puedo agarrar solo me quiero abrazar con tu sonrisa Suena a ladrar, no te quiero lastimar. Antes de arrepentirme y tenerme que borrar, me gustaría contar de esta locura. Ay, te pienso en la tarde y no te dejo de extrañar. Si vos me pensabas. En mi pregunta, dejando que tarde lo que tenga que tardar para no esperar que la opción sea nunca. Ay. Te pido más de lo que sabes dar, no es cuestión de azar, la marea te acostumbra. Es que un mar tranquilo no te enseña a navegar, y yo te invito a nadar en el agua más profunda. Con mi pasión de andar a ciegas ver a mis ojos pelear con mi garganta que se enrieda, cada vez que te quiero hablar aprendí a De lo que penas me va a dar Y me quedo abajo del olmo oh, oh, oh, oh. Vale es la pena y mucho más Vale es la pena y mucho más